No podemos sentirnos ajenos, por mucho que las élites intenten enfrentarnos con Cataluña, a su deseo más básico, el de expresarse. El pueblo andaluz también hubiera saltado como un resorte si el Constitucional, a demanda del Partido Popular, nos hubiera laminado 30 artículos del estatuto que votamos. El pueblo andaluz hubiera saltado como un resorte si nos hubieran dicho que, para concedernos las mayores cotas de autogobierno posible, en 1980, el 28 de febrero, tenía que votar toda España porque es la única depositaria de la soberanía. De hecho, el pueblo andaluz invirtió huelgas de hambre y dejó muertos como García Caparró en una pelea con muchos y duros impedimentos por parte del Estado. Creemos que hoy en día no existen aspiraciones independentistas en Andalucía. No hay una demanda de hacer corresponder nuestra nación, y nosotros somos una nación con un Estado, pero nuestro patrimonio constitucional e histórico sí hablan claramente de una aspiración federal. Nuestro modelo es un modelo federal solidario de libre adhesión. Necesitamos desde Andalucía competencias nuevas. Queremos poder, por ejemplo, determinar nuestro modelo energético, sostenible, ecológico y socialmente, como base de un nuevo modelo productivo que nos saque de una evidente situación de endémico subdesarrollo. Y Cataluña ha abierto con fuerza el debate sobre el modelo del Estado.